A cuatro años de la muerte de Ciania Figueroa, familiares exigen que el caso se investigue como feminicidio. Ciania, de 26 años, originaria de la Ciudad de México, llegó en 2018 a Puebla para estudiar la especialidad en pediatría y realizar sus prácticas profesionales en el Hospital del Niño Poblano. Sin embargo, el 15 de mayo de dicho año fue hallada sin vida en su departamento, y aunque las autoridades señalaron que se trató de un suicidio, sus familiares acusaron que ella fue asesinada. Este lunes 2 de mayo, familiares y abogados realizaron una conferencia de prensa en la que acusaron que la Fiscalía General del Estado no ha presentado un plan de trabajo para investigar el caso con perspectiva de género a pesar de que existe la orden de un juez. El asesor jurídico de la familia, Carlos Olvera, exigió la destitución de la fiscal especializada en investigación de delitos de violencia de género, Raquel Avendaño Fernández, debido a que está obstaculizando el caso. Al término de la rueda de prensa con mantas, lonas y y una fotografía de Ciania, un contingente de alrededor de 20 personas, realizó una marcha hacia las instalaciones de la Fiscalía. Al llegar a la FGE, familiares sellaron con cintas la entrada principal de esta instancia. A los lados colocaron lonas con la imagen y el nombre de la víctima, mientras en el centro fue colocada una cruz morada con veladoras y su fotografía. El día de hoy nos hemos visto en la necesidad de caminar por estas calles de Puebla, ante la nula respuesta de la Fiscalía de Género y Fiscalía de Feminicidios,